Thank you. Este, ¿qué es eso? Este en tijera, vale 6 euros y medio. Y nosotros ganamos 10 euros cada día. ¿Cuánto tiene para el ganar en tijera? 6 cajas o 7 cajas para ganar este, este tijera. ¿Cuánto Con te han... Este vale 7 euros o 6 euros y medio, este tijera. ¿Cuánto te han pagado por una hora de trabajo? Una hora vale una caja. ¿Para ¿Para caja vale? no Una caja vale un euro. ¿Sabes? Del blanco. El de rojo vale 1,50. cuenta No tenemos nada, no tenemos derecho. Aquí en España no tenemos nada. El... Pasan de clandestinos, pasan en barcas de esas en, en pateras, se cuelan aquí y pasa a la aventura. Y hay muchos que están sin papeles y eso pues no lo quiere nadie. falta papeles mucho trabajan pero falta papel. el jefe dice tiene papeles no déjame por favor y busca otro y nosotros tranquilos era el malo. qué te ha pasado de trabajar no robado no todo tranquilo todo el gente igual todo el gente mi amigo mi hermano le vamos por la campo, le preguntamos a la gente del el dueño de campo, queremos, de trabajamos nosotros con usted, pues el dueño de ajo no quiere papel. papel, que se suta de policía, que viene la policía no encuentra sin papel y aquí es muy difícil, yo no sé por qué, ¿Eh? bueno, no es todo persona de 60 personas aquí no trabajando, no papeles, no comida, no a la casa. Es muy difícil, muy difícil. Y el problema es que sobran muchos de los que vienen? Pero a lo mejor se necesitan 500 y hay 1.000 o 1.500. Y ahí está el problema: que todos no pueden trabajar. Y los que no están trabajando tienen que comer. campo hay mucha gente que, que no tiene papeles para trabajar en el campo es un trabajo que hay mucho intermediario y eh, no le, eh, no paga la gente bien. El que viene a trabajar por pues, la gente lo acepta bien, el que, no, el que no viene a trabajar no lo queremos claro, eso es normal. Uh -huh. Hay gente, que, gente buena, que viene a trabajar y trabaja. Luego hay otros que vienen en otro plan. Mira hermano, sí. hombre. Mira mano. Sí, trabajan, sí, ¿no? Es igual, si ¿Sí? tú cumple mejor que nadie, verdad, pero no tiene papeles. los sectores de la construcción, campo y hostelería es donde más donde más esto vamos, bueno, donde más gente está irregular. Y servicio doméstico, claro, servicio doméstico. Así las señoras y muchachas por ahí que hay sin papeles trabajan por ahí en las casas, pero sin contrato, sin seguridad social, sin nada, sin... No les pagan seguridad social, ni nada. no pueden porque no tienen papeles. Hay mucha gente que no tiene papeles. Claro, ¿y esa gente? Esa gente está deseosa porque llegue una pues una regularización para poder sacar papeles, porque hay, hay gente que llevan más de tres años sin papeles. Más de tres años llevan. Qué pesar, a mí me da mucho, me da mucho pesar. Que la gente... ¿Viniste aquí con 12, con 12 años? ¿Y qué hiciste? Y ¿Directo al colegio? A, en mayo y bueno ya ves tú lo que faltaba de, quedaba de curso, quedaban dos meses prácticamente. ¿Y? Y el último mes son las jornadas culturales y tal, pues nada, en esos dos meses yo no aprendí casi nada de castellano. Aprendí más bien pues en verano, conforme iba saliendo con la gente, conociendo a gente. es que la verdad es que es una persona activa o sea, ella ha, pasado, ha querido trabajar mi madre tiene un montón de trabajo en la casa con, con los niños y tal es como para decir, pues no y le dije, digo, mamá, estás loca ¿cómo te vas a meter a trabajar con el trabajo que tienes tú en la casa? digo, pero es que para que vean, mi madre dice necesito trabajar, dice yo por mucho trabajo que tengo en la casa necesito realizarme necesito sentirme útil, o sea que ella no se sentía, con todas las cosas que hacía en la casa aún así no se sentía satisfecha Nosotros no podemos eh, presentar eh, la documentación de estos inmigrantes, tiene que ser el interesado y el interesado es el, la persona que, esté, que vaya a contratar a ese inmigrante. Eso es algo que hace mucho más compleja la intervención para la adquisición de la regularidad. Antes nosotros sí que podíamos presentar esa documentación, nosotros y, y otras entidades, y puede ser el propio inmigrante, había más variedad. A partir de ahora no puede esa persona solicitarlo, tiene que ser la persona interesada, y por persona interesada se entiende que es el empresario que quiere contratar. Estamos en una situación eh, de legislación un poco bueno, transitoria, con lo cual pues bueno, hay muchas cosas que no se terminan de aclarar. La gente que está aquí irregular es por el absurdo de la ley de extranjería. ...y por las restricciones de la ley de extranjería. No creo que quiera el gobierno que haya una economía sumergida... ...porque la economía sumergida, eso quiere decir que el empresario... ...o sea, no, no cotiza la suya social, elude muchos pagos al Estado... ...y además eso hace que se restrinja de algún modo derechos sociales... ...o sea, derechos sociales ya, porque crea una competencia desleal... ...un trabajador con permiso de residencia de trabajo... ...que tiene que cotizar porque tiene que renovar su permiso... Y un trabajador que no tenga nada, claro, el empresario pf, le paga y punto, ni cotiza a la seguridad social ni historia. El último trabajo que ha hecho ha sido de 10 horas y le han pagado... ¿Cuánto te pagan? 20 euros. 20 euros. Pero tienes que decir que sí, porque no tienes dinero para nada. entonces... O sea, el inmigrante tiene que decir que sí, a 20 euros, a 10 euros o a 30. Y yo lo que necesito es un trabajo estable para que, para que me den de alta en la seguridad social. Los esclavos ya se acabaron y yo nunca he sido esclava de nadie. Los productos de campo son la primera cosa del desarrollo de un país. Pues llevamos ya cuatro o cinco años que si no viene gente extranjera no nos podemos recoger la cebolla ni la patata. Tenemos que coger y cogerlos como podemos y, y arreglarnos con la gente está por aquí en España gente para el campo ahora mismo nadie quiere trabajar. No. Ni hay gente ni quieren trabajar las dos cosas. ¿no? Se han colocado por ahí en industria y empresas y el campo lo, no lo quiere nadie. Y a España precisamente a la agricultura le hace falta gente migrante ...para poder recoger las cosechas... ...prácticamente todo lo que hay ahora mismo en construcción y... y en el campo son inmigrantes... ...los españoles pues ya nos han dedicado a la industria... ...a otras cosas... ...y el campo no lo quiere nadie... <risa> El jefe necesita yo para hacer el trabajo, pero no quiere me contratar, porque él sabe que es un trabajo de 8 días, 10 días, entonces puede decir, oye, vamos a trabajar hoy, mañana no hay trabajo, yo no puedo te contratar. Entonces, si tú puedes hacer un trabajo de 10 días conmigo, sin, sin contrato, entonces vamos a hacer el trabajo. Es una cosa que yo le veo que no está bien, que tenemos que hacer un trabajo con contrato. Entonces, si tú no tienes contrato con el papeles... Es muy difícil hacer la renovación. España necesita un cierto número de inmigrantes para salir adelante. Esa visión tampoco la tiene la gente. Que por ejemplo la natalidad ha aumentado gracias a los inmigrantes. Que la población española es la más vieja de toda Europa o de todo el mundo casi. ¿no? Que se están abandonando los pueblos y gracias a los inmigrantes se están rehabilitando pueblos. La legislación, vamos a ver, si está claro, tú te lees la ley de extranjería y es, el que venga aquí a residir, que tenga medios económicos, no se le pondrá ningún obstáculo. ¿De acuerdo? O sea, los que vienen aquí de a jubilarse o con pensiones. ...o de turista, no se les va a poner ningún obstáculo. La situación mundial que, que nos ha tocado vivir en estos días... ...pues bueno, es de una complejidad enorme... Mm. ...y mientras que existan esas diferencias entre países... ...pues es, existirá la inmigración como lo ha existido siempre. Toda ¿no? gente espera papel, quiere trabajar, todo tranquilo... ...no no buscar la vida, la vida buena, tranquila. Nada más. Está. Gracias. Fue una temporada cuando quería ir más. Si le he dicho a mi madre, mamá, que vamos a casa, que no puedo más. Y mi madre, ¿qué, va, ¿qué vamos a hacer? En la casa, en Rumanía. Como la situación económica es tan mala, tan difícil de encontrar trabajo, y a una edad más como mía. Cuando vine primero que lloraba todos los días. ¿Lloraba? ¿Ah? Lloraba, amargamente, pensando en mi familia, que yo por aquí tan sola, porque yo al principio, yo me pasé por ahí dos años que no conocía a un colombiano ni a nadie, a nadie, yo no tenía con quien salir por ahí a tomarme un café, nada, yo salía por ahí sola. problema del piso hay mucho problema porque la gente pregunta de primero el color, no le gusta saber cuál es cómo puede alquilar el contrato papeles no primero cuando va a pedir algo como piso tiene que decir, oye, negro o blanco, tiene que decir el color, soy negro, entonces no puede alquilar el piso. Entonces, el precio de, de blanco no son como el precio de negro por alquilar un piso que debemos le pagar que, que por le pagar a 300 si sabes que tú eres un negro blanco por un negro por él es decir 400 y 450 sí que se ve mucho que a los a los del este sí que les alquilan viviendas y a los árabes no. ¿Por qué? Pues primero, porque el del Este es más rubio, eh, los ojos más claros, eh, viste como, como el español de aquí, como el europeo, sin embargo el árabe es moreno de piel, no habla el español, habla raro, eh, viste raro, pues todas esas cosas. O sea, aquí en aquí La Roda eh, se le da mucha importancia a, a lo, que es el, el, lo que es la apariencia exterior. Sí. O sea, el momento que te vean... A mí, por ejemplo, me ven con el panuelo y me echan a la cruz. Sí. Ven a una rumana que, por supuesto, va vestida como una europea, pues... Bueno, como, uh -huh. como aquí, pues entonces no. Esos problemas, si surgen en el centro, eso ya se había erradicado desde de, de raíz. algunas veces se habla con prejuicios sin conocer la realidad, sin acercarse. Los inmigrantes de allí necesitan que tú te acerques y les des la mano. Y hasta allí hay ratas, tienen a estas ratas. En la, en la, Entonces te vamos a dejar, que vivan como en la selva. Yo que se oye porque el gobierno que lo arregle, tío. No? Que lo arregle el gobierno. No son personas. claro sé que son personas. Pero cuando yo iba a Alemania me dijeron los ¿No, no, seis meses. A España. lo con se sus paredes. Yo sí. A mí. Me pero va bien. No, no, okay. que van a a robar de mí las cajas de carne, las sacan de la caja. Pero cómo no van a robar. Sí, pero cómo no van a robar. Si les están dando cuatro euros por todo el día de estar trabajando. ¿Eh? En el siglo que estamos, la esclavitud que, que, que exista aún. ¿Quién tiene culpa de eso? Pues todos tenemos culpa, todos somos culpables. Todos. todos. Todos, que nos va bien en la burra. Que vamos a comprar los ajos y valen más barato porque lo está cogiendo Aunque esa gente independiente le paga lo que tenga que pagarle. Por supuesto. Por supuesto, pues el empresario que le pague a esa gente lo que no, le tenga que pagar y tiene que, y que lo persiga, tiene que la administración, eso? y para ya. eso hemos venido todos los vecinos hoy estamos, a pedir eso, ahí, ahí estamos. si estamos todos de acuerdo en eso. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. La verdad es que yo, el trato que hemos tenido, yo no, me, no puedo tener ninguna queja. La gente nos ha tratado muy bien, eh, nos han querido mucho y nos quieren todavía. Mi padre también era el primer marroquí que se instalaba aquí en La Roda, luego la, nosotros la primera familia. La verdad es que pero conforme iba llegando más gente la gente ya no la gente del pueblo de aquí pues ya no ya no era igual hay veces yo eso me pasó una vez me sentí muchísimo mal venía caminando y veo una señora con el bolso y así que me vio escondió el bolso yo me puse muchísimo muchísimo mal fue al principio cuando yo llegué muchísimo mal pero bueno qué vamos a hacer pasar a veces como como yo voy yo con el panuelo y tal, pues casi la mayoría se pone el panuelo, entonces la gente las mira, pues, así como diciendo, uy, qué rara, no sé qué, por qué no te lo quitas, y no sé qué. Y, la, y la gente que aquí lleva menos tiempo, pues se incomoda, se incomoda por esas miradas. El acercamiento y el mestiza, mestizaje de verdad no existe. En el caso de Castilla-La Mancha, esa interculturalidad no existe. Es una relación de calle, hola y adiós, sé qué tal, ¿y cómo te va, y no sé qué, ya está. Pero yo no he visto a muchos árabes que tengan amigos, amigos de gente autóctona. Y hay gente que prefiere no mezclarse, o sea que también a gente le da mucho, mucho, le da miedo a lo mejor eh, relacionarse demasiado y luego eh, acabar en problemas. La verdad es que la gente es muy temerosa por ambas partes. Un día cuando estaba a la calle con mi amigo, había tres personas que estaban dentro de su coche y me dicen, puta negro. Yo también le he dicho, tú eres también un puta, porque si tú piensas que yo soy puta, tú también eres, eres, un, tú eres un puta. Entonces, él se fue con su coche, le he dicho a mi amigo que aquí la gente puede decir a los negros que no soy racista. Él, no es la verdad. No es la verdad. Te sientas mal, pero no, también no queremos problemas. Callamos y ya está. ¿no? que van vacilando por ahí, metiéndose con la gente, y no tienen que, tienen que tener respeto. Y luego que hay muchos y nos van a invadir. Porque cada año cada año pueden venir a lo mejor 500, y, y conforme pasen los años nos van a invadir. Yo lo que veo es mucha ignorancia, o sea, a nivel general de la población española, en todas las edades y a todos los niveles, sobre la situación de la inmigración en España. O sea, la frase típica de «es que vienen en avalanchas» y «es que vienen a quitarnos el trabajo», esa frase la oigo diariamente. Me gusta salir para me divertir a la discoteca, hacer muchas cosas, pero con mi amigo, un día cuando fuimos a la discoteca, no me dejaron entrar a la discoteca porque somos negros. Hay mucho negro que me dice, oye, si me voy a la discoteca, si yo estoy acá y la gente me insulta, me dice negro, me dice algo que me molesta. Otras veces te miran mal, otras veces hablan cosas, ahí están los barrios donde vivimos, madre mía. Ahora que los niños, los niños están ya se acostumbrando un poquito, pero antes... La gente me tenía que dar fuerza, que no, déjale, déjale. yo, yo tenía, no tenía ganas de estar, quería volver a mi país. Tenía muchísimos problemas, los niños estaban siempre llorando, cuando llegaban en casa, estaban siempre llorando, mamá, es que me han hecho eso, me dijeron eso, me dijeron aquello. Y casi que una madre llora también conmigo. En esto de la educación intercultural, también tengo mi propia teoría. Y es que, más que recibirla la gente a la que acogemos, debe recibirla la gente que acoge. Es mi teoría. Si conseguimos un grupo de gente que sepa entender la cultura, de dónde vienen los demás y las dificultades que puede tener a la hora de llegar a un sitio tan nuevo, ¿eh? si conseguimos hacer que nuestros alumnos comprendan eso, habremos conseguido la integración en un 90% de esa persona que llega nueva. cabemos todos. Queríamos una escuela abierta, donde tuviesen cabida todos, todos, pero especialmente aquellos que tienen menos medios, que son los que tienen dificultades. Aquí en el colegio estamos muy acostumbrados a tener gente de distintas nacionalidades. Aquí es normal que haya niños pues, de distinto color o de distinta procedencia, es bastante normal, incluso como tenemos otras etnias y tal. Es muy importante conocer la cultura, no solo la cultura, sino también el idioma de la gente que viene. No porque nosotros tengamos que aprender su idioma, ni que vayamos a hablar en su idioma, sino porque es una manera de acercarlos a nosotros, de acercarlos, eh, me refiero, afectivamente. En este pueblo abundante, con la, los lañeros, lañeros, jenquilleros, sí. Es lo mismo. Es lo mismos. mismo. Y luego también hay temporeros. Humanos. Y luego la población flotante, que son los temporeros. Sí, temporeros. Vienen en la época de aceitunas. Este año, con los alumnos que han venido temporeros, pues... Se les ha intentado incluir en, en algunos grupos, pero pero se han trabajado cosas más básicas. O sea, con respecto a sí, pues normas de educación, higiene, hábitos. hábitos de autonomía en general, un poco pues se basan más en eso estos niños. Y están en el inicio en, en lengua el, y en matemáticas, también. lo más básico. Por lo En este el caso ella era muy comunicativa, muy abierta, tenía un interés por aprender que nos sorprendía y nos gustaba y es que te hace muy feliz como maestra el ver eso. Además eh, es que se ven los avances rápido Empiezas por aprendizajes funcionales, pues saludo buenos días, cómo dirigirte al compañero, toma, dame las cosas de la clase, las cosas de la casa, todo eso luego ella lo ha ido reforzando. Llega un momento que el avance es muy grande porque la madurez de la niña, una niña normal con capacidades intelectuales buenas, que la dificultad única es el idioma, pues una vez que ella arranca a leer, si ella hubiera seguido aquí, sí. yo creo que la podríamos haber incorporado a los a libros, sí, sí. en eh, matemáticas quizás un poquito sí, más vale detrás, pero que podría haber hecho perfectamente los libros de, de tercero. Televisía, uy, sí, no ¿no? televisía, cese, cébrica, se, yeye, lébrica, cébrica, lébrica, un galéctica... one, two, three, four, five, six, seven, nine, ten. ¿Va? ¿Os acordáis cuando vino Elena? Eh, os enseñé dónde estaba Bulgaria, estuvimos viendo algunas cositas de su país, tenemos, teníamos encargado el diccionario que nos llegó eh, y también con su mamá yo estaba hablando para intentar que hubiera venido a enseñarnos algunas cosas. ¿Quién se acuerda de los apellidos de Elena? Este es el libro que le hicimos entre toda la clase eh, para Elena Giordanova Marinova, nuestra compañera búlgara. ...le poníamos con mucho cariño... ...de tus compañeros de tercero de los Naval Morales... ...y de tus maestras Prados y Aurora. Elisa. Elena. Soy Elisa. Te quiero mucho. Pues yo le puse, le escribí también... ...igual que todos vosotros y le puse... ...piensa que el futuro es una acuarela ...y tu vida un lienzo que colorear... ...que la vida te sea propicia... ...tu seño que te quiere". Yo con Elena me sigo emocionando, porque nos costó mucho el que ella se fuera. Yo creo que, salvo excepciones, el ambiente, la acogida a, ya no hablo de niños, a familias extranjeras, es bastante buena. Creo que es bastante buena. Luego habrá sus dificultades, porque hay gente que viene con muchas necesidades, con muchas necesidades, y a lo mejor pues están viviendo en una casa vieja... ...sin luz, sin... ...y a lo mejor pues hay algún cierto recelo... ...no lo sé, yo por mi parte de luego no... ...pero como no estoy en la mente de, de la demás... Imagen... ...pero en el trato, yo hablo con muchísima gente... ...y a mí nadie me dice, ah pues mira esto... ...se podrían ir a su país, o... no, en absoluto... ...con los niños del colegio, bueno yo creo que... ...la acogida creo por parte de sus compañeros... ...y sus compañeras es fantástica... Siempre y cuando tengamos en cuenta que es en función de ser extranjero o no, porque si luego lo ponemos en función del carácter de cada niño de cada niña, pues hay niños que caen peor y hay niñas que caen pero igual que los niños del pueblo. Los niños son los verdaderos integradores en el colegio, siempre que el profesor les dé una pauta, claro. Es que los niños se adaptan muy bien, pero a los mayores les cuesta más trabajo, porque traen ya unas costumbres muy, muy hechas, entonces pueden ser mejores o peores, pero son distintas. Entonces los pueblos, cada pueblo, cada lugar, cada zona tiene unas costumbres. Entonces aquí la gente no, a lo mejor no está tan dada a eso, no está tan dada a la relación o, o quizás en un principio es un poco más recelosa, es decir, esta gente que ha venido nueva a ver cómo son, cuando vas descubriendo cómo son, pues, pues, pues qué bien, ¿no? Pues qué bien. Finalmente Si toqué tu corazón Alguna vez Mi memoria que agoniza Tiene prisa de saber a dónde vas Se me antoja tu sonrisa Y no sé disimular, no, no sé disimular ¡Sí!